Hola, hola, a todos aquí se van comentando. un día a taberna y hoy tenemos un nuevo capítulo de nuestra saga de Total War Troyan Mythos con el reino de Micenas. Nos encontramos en Emboscada y ha salido un ejército aquí que hemos pillado en Infraganti de su ciudad y vamos a asaltarlo en mitad del camino. Así que básicamente los vamos a reventar, vamos a pasar por encima de ellos y lo vamos a gozar. Porque esto nos va a abrir la puerta a conquistar esta ciudad aquí. Así que vamos a liberar la batalla. Vamos a emboscarlos como toca. A ver... Creo que es la primera emboscada que hacemos. Sí, básicamente. Aquí el, el punto o la clave va a estar en... Tirar las mazas contra esta morralla de aquí. Que en un principio deberíamos limpiarla bastante fácil. Con este muro... De, de cuatro unidades... Chocar contra el resto de su, de su muro Y gracias A nuestros escaramuzadores Con ese daño de jabalina Deberíamos De romper Todo Vale, a ver, ya no me aclaro A para atrás Eso es Vale, más o, menos, más o menos anchos Como siempre Con un poquito de, de margen Eso es, vamos a meter Uy este, al, vale, vamos a meter todo en el 2 Vale, pues todo en el 1 Vale, y el grupo 1 me lo llevo al grupo 2 Esto Va a ser el 1, que es nuestro señor Que lo vamos a meter aquí en medio, perfecto Ahora vamos a meter Esto sabemos que tiene que ir aquí Vale, vamos a pasarlo hacia aquí Uy, no vemos, bueno Lo que está claro es esto de aquí Que va aquí detrás Vamos a desactivar el modo de escaramuza Perfecto y ahora vamos a meter, creo que sí, estos cinco. No sé si desplegarlos por aquí abajo. Vale, sí, vamos a desplegarlos aquí abajo y trataremos de hacer una buena pinza y ya está. Vale, vamos a avanzar poquito a poquito, vamos a bajar. bajar Eso mínimo. Vale, vale, vale, vale, vale no somos capaces de llegar hasta ahí, perfecto. Un poquito de... de... Espacio, vale, uy, uy, uy, se separa Va. Uh, bueno, si vienes tú hasta aquí, perfecto Vale, el grupo 2 avanzó un poco, este también El grupo 4 lo vamos a sacar también para adelante Vale, este vamos a atacarlo ya aquí Vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a avanzar con todo. Venga, venga, el grupo 4 y vamos a ir barriendo ya. El ha detectado tus unidades bueno, pues entramos aquí. Por nuestra parte, perfecto. Vale, entramos aquí, vale. Entramos aquí, entramos aquí y con el héroe vamos para allá. Venga, unificación de carga, muy bien. Bien, bien, bien, bien. Vamos a ir al centro, maravilloso. Vale Vale, vamos a sacar otra de estas por aquí Venga, corre corre, corre, corre, corre, corre, corre Vale, sacamos el siguiente Aquí, perfecto No, vosotros tres aquí Giradse, giradse, giradse, giradse. Vale, cargamos aquí, muy bien Vale, vale, vale, vale Nos giramos Vamos a ser listos, vamos a ser listos. Eso es. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, alcance Nuestro señor. Ojo. Vale, perfecto. Vamos a ir para allá. Vale, vamos a derivar también de estas unidades hacia aquí. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Nada, ah, perfecto. O sea, brutal. Hemos pasado por encima, pero y de qué forma tú? Vale, perfecto. Vale, continuar por allá. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Nada, no, no podemos no, nosotros. Perfecto, victoria. Vale, continuamos hasta que se mueran, literalmente, y esto. Ahí hay un poquito, sí. Vale, vamos a perseguir con esto por aquí. Esto lo destinamos aquí. Estas espadas nos las llevamos para allá. Vale, esto lo quiero, a ver, todo el grupo 4 aquí. Todo el grupo 4 aquí. Vale, vale, vale, vale, vale. Eh, ojo, ojo, ojo, ojo. Vale, esto se persigue ahí. Perfecto. Además, bufa esto. Vale, muy bien muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Menuda carga, van a pegar ahí. Hijo mío, sigue, venga. No queda nadie, ¿no? Por ahí sin, sin combatir. Me gusta. Me gusta, me gusta y mucho. ¿Vale? ¿Podemos continuar aquí? Venga, no se tiene que escapar nadie. Vale, el grupo, el grupo 4 aquí. Venga, sin parar. El enemigo vale, perfecto. Vale. A estos. Vale, ok, recuperamos a esta gente para acá. A ver si podemos llegar. Ojo, vale, perfecto. Y continuamos por aquí. Vale, Grupo 4 Aquí. Que estos tienen mucha armadura. Vale, vale, vale, vale. Venga, dispara. A ver si podemos masacrarlos. Venga, venga, venga, venga, venga. Venga, aquí. Vale, eso es importante. O sea, si enganchamos a un ejército, lo suyo es reventarlos a más de poder. Vale, perfecto. Y es lo que vamos a conseguir. Me encanta. Nada, muy buen trabajo. Nada ha podido de nosotros. Pero ni de casualidad, podían con nosotros. Vale, perfecto. Nada, cerramos ya la batalla. Maravilloso, victoria decisiva. Así se arranca bien un capítulo: 86, 69 bajas. Nada, o sea, muy bien, muy bien, muy bien. Los escaramuzadores: 30, 44 bajas. Muy bien, perfecto. 53 pérdidas, ¿eh? Y ellos, todo el ejército. Venga, que te lo crees, chato. Toma ahí. Vale, perfecto. Ala, al pozo. 500 de experiencia, 1.000 alimentos, 94 de bronce, ¿qué más? Eh, vale, vamos a tirar por unidades abastecidas y ahora asaltaremos Traquinia, que ahora no tenemos nadie que se nos oponga, vale, uh, y gracias ha cedido ante las promesas de Troya y ahora se prepara para enfrentarse, ve, eh, chico, tú estás bien. Ah, bueno. O sea, estás... Mm, lejos no. Lo siguiente. Vale. Cerramos. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, Pues... La llevas clara, campeón. Porque es que creo que voy a cruzar el mar hasta aquí. Tienen campos de tiradores... Barracones... No, bueno. No tienen nada, ¿sabes? Tienen un ahí... Nivel 5, pero vamos, la idea es poder saltar el mar, cruzar tranquilamente. Vale, ok, bueno, veremos cómo gestionamos eso. Lo primero, seguro 100%. Vamos a tirar aquí, venerar a los antepasados en Corinto. ¿Cómo va la influencia? Éxito, perfecto, no esperaba menos. Influencia 57%, vale, perfecto. Este, este hombre no sube de nivel, le cuesta un montón, ¿eh? Vale, bueno, nos movilizamos, vamos a Corinto. Un viajecito que no está mal. Ok, ahora bien. Vamos a movilizar a esta mujer aquí, a Traquinia. Ahora podemos, sí, ritual de perdición, perfecto. Y ahora mismo les bajamos un montón. La moral a este ejército de aquí. Vale. 23 en el favor de Afordita. Traquinia, éxito. Vale. Vamos a aplacar. ¿Dónde están los dioses? Por lo que pueda pasar. Ares, vale. Plegaria. No. Vamos a hacer una hecatombe. Para que nos dé 100 de favor. Nos colamos ya en 300 con Ares. Maravilloso. Y ahora mismo tenemos. ¿El qué de pasivo? 20 ingresos en felicidad. Por cada guerra hasta un total de 5. Brutal. ¿Vale? Que podríamos meter una plegaria y ya sería una burrada, ¿no? Pero... Necesitamos los dineros. Vale, nivel de culto ganado, o sea, los dineros. Los ingresos. Vale. Nos acercamos a Traquinia. Sí. ¿Qué tal va aquí el asedio? Asedio. Vale. Vamos a acercarnos. Con Agamenón. Nos, nos acercamos, eh, nos acercamos. No quiere decir esto que vayamos a asediar. ¿Podemos autorresolver? vale bueno, si podemos auto resolver la verdad es que me quedo bastante feliz. Resolución automática. Vale, te lo compro. Te lo compro. Vale, vale, vale. Y así nos quitamos un follón de encima brutal, vale. 1565 oro, vale. Uf, desvalijar y ocupar es muy tentador, ¿eh? Hombre, he convertido en vasallos. No, desvalijar y ocupar. Me lo quedo. Vale, narica. Ha sido bastante... Fuertemente asediada. No tiene otro nombre. Vale, uh, aquí tengo espías de nivel 3. Uf, uf, uf, uf. Aquí tengo material, ¿eh? Aquí tenemos material, vale. Vamos a restaurar también esto. ¿Dónde nos llevamos a Gaminol? A ver, vamos a repasar. ¿Con quién estamos en guerra? Diplomacias. ¿En guerra? Bueno, a ver, ¿con quién no estamos en guerra, tú? Esparta, Éfeso... No, esta gente, tranquilamente. Curetes... Con esta gente estamos en guerra, ¿Por qué? ¿Dónde está esta gente? O sea, no sé ni si existes. Eh, llévame esta ya. Ah, o sea... Ok, eres un pueblo apartado de la mano de Dios. Vale. Nosos. Aquí no voy a ir. Dionisios. Estamos en guerra con esta gente. Pues vamos a ir a por los Dionisios. Vale, vamos a ir bajando hacia el sur. Me gusta. Etolios. No estamos en guerra. Están en guerra... Esta gente está en guerra contra... Uy. Vale, Aziz. Ya sabemos que estamos en guerra con ellos... Elis, Estamos bien con esta gente. Aptera también está en guerra contra nosotros. ¿Qué pasa aquí? Vale. Filis. No, esta gente está bien. Tantalanis. No. Amazonas, nuestro antagonista máximo. Vale. Epirotas. Esta gente está bien. Dorios. Están muy al norte. Los Eolios. Eh, Reverios. Minias. Vale, estos los vamos a saltar. Meribea. No, no. Vale, estos ya son... Facciones menores. Dolopes de delicómodes. Este señor está muy mal de la cabeza y no está... Eh, con, con... Le elige a Minoa también. ¿Qué pasa? Todo el mundo quiere estar en guerra con nosotros, tío. Vale, pues nada. A cuchillo contra esta gente. Vale, hágamenos. Vámonos de fiesta aquí hacia el sur. Esta gente está con nosotros. No, pero teniendo en cuenta... Vale, vamos a ofrecerles un trato. Vamos a ofrecerles un trato. La gente de Javari, los Etolios. Vale, diplomacia. Pacto. Eh, hacer que funcione. Eh, no, así no funciona esto, eh, chato. Vale, pues nada, te vas a enterar. Vale. Nada, no, nada, pues... Ah, avanzamos con Agamemnon. ¿Qué ejército está mejor de los dos? Bueno, este es que el otro no se puede mover. El otro ejército no I se puede mover. Go vale, go esta es a nivel 12. Perfecto. Se sangre y favor de asplequeo. Uy, uy, uy. A ver, espíritu rico, moral del héroe. Inquebrantable, atemorizar a las unidades. El de atemorizar es una locura. Vale, pues atemorizar. ¿Podemos más para abajo? No, pues atemorizar. Vale, perfecto. Mejor que el inquebrantable, eh, de hecho. Vale. Vale, pues nos bajamos con Agamenón. Aquí, a Elatea. Y vamos recogiendo un poquito de... Ejército. Vale. Ok, esto está claro. Ahora bien. Este señor. ¿Podemos bajar hasta aquí, hasta Europa? ¿Tenemos carros? Sí, en Tebas. Uf, ¿podemos reclutar más carros para este señor? Bueno. A ver, depende si estamos tan en negativo o no <risa> Uf, 520 me cuesta Vale, vamos a bajar a Europa ¿Podemos poner marcha? Sí, vale, pues vamos a llegar hasta Atenas eh, Espero que este señor no esté pensando en bajar aquí a Europa Porque si no se la carga Pero bueno, nosotros creo que vamos a ir ¿A, a, ¿a dónde podemos saltar? Oh, la verdad es que uf, los Dionisios me van a dar mucha faena. No, tenemos que hacer un viajadito más rápido. Vale, veremos por dónde pasamos, pero yo creo que voy a mandar un ejército ya por aquí. A, a molestar, a, a meter bases aquí en esta zona. Y, y a chocar contra las Amazonas y a coordinarme bien con esta gente. Para poder entrar aquí y molestar mucho a las Amazonas. A ver si no las podemos cargar o al menos retrasar bastante su avance. Ok, con eso planeado, claro. ¿Podemos reconstruir esto? Perfecto, perfecto. Traquinia, esto no va a poder ser. Troques finalizados con Efeso. Ah, bueno, esto me lo han ofrecido ellos. Para hacer que funcione. ¿A dónde vamos? Sí. No, ni de milagro. Vale, salir. Abandonar una negociación, seguro... Vale, pues nada. Ok. Notificaciones pendientes. Vale, eso lo del edificio dañado. Ok, avanzamos. Vale, va bien, va bien, va bien, va bien. O sea, estamos. Hemos crecido mucho. Hemos crecido mucho. Hemos sacado muchas nuevas poblaciones que nos van a dar bastantes ingresos. Así que. Teniendo eso en cuenta, ahora lo que vamos a hacer es avanzar por el. Por el ejeo, arrasando O sea, no me planteo otra opción, es llegar a un pueblo Arrasar, llegar a un pueblo, arrasar Pasamos por encima Hasta que no tengamos uno que nos convenza Para tener Hay una primera base El resto me da igual uh -huh. Truya tratado de paz Te lo firmo Mira lo que te digo, te lo firmo Contraoferta En vez de 7000, le puedo pedir más es muy abusivo, ¿no? Vale, vale, vale. Me la quedo. No hay, no hay ninguno de mis aliados en guerra con esta gente. Así que me parece correcto. Están ahogados, la verdad. Éfeso, muy bien. Vale, a ver. Tlagua. Filis. Ojo. Vale, a ver. Dolopes Dolope está quitecito. No me, no me hagas ir hasta allí ¡Uy! Uh, los espías ¡Uy! Uh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, apoyo la guerra, pero Me parece un poquito sin sentido Bueno, yo qué sé Iremos para allá Feacios. Planear la producción. 12% de coste de construcción. De todos los edificios de producción. Vale. Más baratos. Perfecto. Retial de presión. Murmullos de sedición. Vale. ¿Cómo lo vamos a gestionar esto ahora? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Primero. Decreto real. ¿Qué vamos a investigar por aquí? Uf. No tengo 400 de oro y eso es un problema. Coste de construcción más barato. No. Reclutas reales ataviados con bronce. Estos es para la pesada. Hombre, velocidad para todas. Proyectil, coste de construcción de edificios militares. Felicidad en provincias. Costes de construcción. Favor de los dioses. Hombre, resistencia bajo asedio piedra por turno es que este es bastante bastante suculento pero no tengo 400 de oro y eso es un problema la infantería pesada y hemos tirado por aquí para la infantería media de hecho tenemos hasta el bronce Uf. esto reducir el coste de las acciones de los agentes no está nada mal teniendo en cuenta la cantidad que tenemos y, y lo que me gustaría poder sacar vale vamos a, a ir por este que nos va a ahorrar bastante coste en material de comida, de alimentos. Son cuatro turnos. En cuanto la completemos podemos tirar a por otra. Vale, eso está bien, me, me parece correcto. Ahora bien, Oropo, Iria. Vale, vamos a mejorar Iria. Campos medios. Vale. Y además podemos reclutar aquí carreteras de grano. Uf, bueno, el crecimiento de esta provincia me da igual porque ya la tenemos casi todo al 3. Así que le voy a tirar por aquí. Vale, que además quiero alimentos. Vale. Mmm, profecía de condenación. No, es que le obliga a detenerse en seco. Tampoco me ofrece nada dentro de lo ya esperado. Vale. Vale. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. ¡Uh! Vale, estamos... ¡Uh! Vale, estamos moviéndonos bastante bien. Mm, ¿Dónde quiero ir? dónde quiero ir? O sea, tenemos que fijar un objetivo. Con esta gente estamos en guerra, no lo sé. Vale, pues... Visto lo visto. Creo que voy a mover a aquí hacia estiros y vamos a asediar esto. Creo que es lo, lo más razonable Por nuestra parte Pues nada Vamos a viajar hacia el norte Y lo tenemos Dejamos esta zona de las islas Para que la controle Esparta Y que mueva lo que les dé la gana Y nosotros nos vamos a ir Hacia el norte Aquí Hasta Dolopes Para entrar frontalmente por aquí Vale, vale, vale Me parece una estrategia Más Más que buena Vale Me muevo aquí El oro Espérate Vamos a hacer aquí arena de espanto. Vale. Son movimientos planteando el terreno de cara al futuro. Éxito. Perfecto. Ese ejército lo revientas antes de que toque nada. Vale. Venga, que te lo voy a explicar. Revela la transgresión. Ahora, a tu casa. A ver, te lo he pensado, chato. Vale. Aquí me muevo hacia el norte buscando la guerra con Dolopia. Vale, creo que es. O sea, no es para nada mala expansión, eh. Me cargo aquí estos dos. Estamos suponiendo muchos movimientos, ¿no? Pero. Anfisia. Vale, vamos a asediar esto. Pensando que esta gente nos apoya. Eh, pues no. Uf, no, no, no, no, no, no, Re Romper a serie. Vale. Aquí no, esto nos va a costar bastante trabajo. Vale. Esto nos va a costar bastante, bastante trabajo. Vale, vamos a montar un turno más aquí. Y nos moveremos hacia el norte. Quiero ir primero con la sacerdotisa a ver qué hay por allí. Y ya está. Vale, esto lo tenemos claro. A ver, ¿dónde tenemos para aquí para poder reclutar agentes? No, traquinia era... Efectivamente. Vale, reclutar un agente. Un espía. Uy, un agente de pico. ¿Podemos reclutar alguno de estos? No. Hemos sido minados. Vale, espía. ¿Tú qué tienes? Éxito a las acciones de un agente. Éxito... 20%... La probabilidad de éxito a las acciones de los agentes enemigos... Vale Polidorus Venga Vamos a trabajar, hijo Vale Ok, eso lo vamos a dejar como estaba Eh, ¿qué nos queda aquí en mi cena? Esto un 59% Vale, esto ya está Maravilloso, maravilloso Ah, antepasados, Perfecto Éxito, pero... ¡Uy! Sube de nivel. Vale. Me sirve. Influencia, éxito a las acciones de la gente en los asentamientos. Capacidad de movimiento. Todos los recursos de la provincia local mientras permanece activo. De otras unidades cuando se incorpora un ejército. Vale, pues vamos a meter este, creo yo, ¿eh? Me engaño. Vale, vamos a meter entrega absoluta. Que nos dé más recursos. Porque además aquí precisamente en esta provincia de Micenas tenemos bastante material de alimento y nos viene genial. Vale, es que este ejército ya no sé muy bien dónde colocarlo. Bueno, lo tenemos ahí en defensa. A lo mejor bajamos aquí hacia el sur para pegarnos con esta gente, pero poco más. Vale, y bueno, para repeler rebeliones o posibles rebeliones. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. vale. Ok, pues nada, con todo esto pasamos turno, digo yo. Edificio dañado, traquinia, podemos reparar. Perfecto. Vale, pues vamos a gastarnos. Vale. Héroe garnicionado sin mover. Epeo. Sí, esto ya lo sabíamos. Puntos voy a asignar. asignar. en un miro, Vale, al once. Heraldo del desaliento. Profecía de condenación mejorada. Vale. Sabia mujer, aquí, aquí, aquí, aquí. Lucha pasional. Ofrecían asentamientos propios. Compañía de Hermes. Vale, vamos a meter este. Palabras de indecisión. Bueno, vamos a meter compañía de Hermes para movernos más rápido Vale, vale, vale, vale. Y mejoramos bastante nuestra movilidad con esta gente. Me gusta. Vale, ok. Siguiente turno, simulamos y vemos a ver cómo nos quedamos. Pero en un principio ya lo tenemos todo. Lo dicho, vamos a sediar aquella isla. Sí, va a ser nuestro objetivo 100%. Y Gamenón, es que no sé si reformarle un poquito el ejército, cambiarle cosas, añadirle otras. Vale, ameazonas de Hipólita. Atria. Efeso. Venga, hijos míos. Uh, Filis contra Ithaca. ¿Han atacado a tu aliado? Ah, pues, oye, pero esta gente, tío... Pues nada. Atacaremos a la gente de Filis. Aziz. Le deje a Minoa. Nosos. Tera Dionisios. Pero, ¿por qué...? Es que no estamos metiendo En unos follones Pues nada Ya no vamos ¡Uh! Tomar una tierra Vale, justo Está la misión que estábamos persiguiendo Desde hace Vamos Tropecientos capítulos Vale Experiencia para Agamenón Maravilloso Convierte en el señor De dos vasallos Rey de reyes Relaciones diplomáticas y la de Zeus En alpeno Buah Vale Amparo de meter Menos 5% al mantenimiento En alimentos De todas las unidades Muy bien Vale, me gusta Anfión listo Para servir ¿Dónde estás hijo? Vale Vale, vale, vale. Bueno, te vamos a poner a trabajar y de qué forma. Vamos aquí hacia el sur, que nos lo vamos a pasar. o oh, oh no. Bajo contigo hacia el Hacia el otro lado. Y vamos aquí. Ahora estamos en guerra con esta gente. Vale, pues nada, vamos para allá. Mm, sí, vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Contigo, vamos a cruzar el mar. Ah, es que estamos en marcha. Vale, ok, cruzamos Está bien esto Profecía de condenación, no Hacer profecía de condenación Oh, sí Venga, profecía de condenación No tengo un revelar transgresión Pero bueno, no me viene mal del todo Vale, éxito, perfecto sube bueno Gano experiencia por lo menos Vale, vamos a ir a Caristo Pero si no entramos aquí en Andros ¿esto, ¿Este ejército de quién es? Do it right. A de Itaca Vale, Androstino Nikonos. vale, todas estas islas Alguna de ellas tiene que ser nuestra, nos tenemos que hacer con El control de una de esas islas Ahora bien Con este ejército de aquí Vamos a ir a Murmullos de sedición Yo creo que más sencillo Aquí en la zona norte vale. Y esta sacerdotisa que es nuestra Uh, ritual de perdición. No puede ser. Arena de espanto. Vale. 100% no falla. Por lo menos le miramos la moral. Vale, éxito. Perfecto. Además, aquí vamos a hacer murmullos de sedición. 55%. Vale. Este es nivel 1. O sea, le podemos permitir cositas. Éxito. Bien. Vale. Progresa adecuadamente. ¿Cómo se ha quedado la guarnición, hijo? Uff, bueno, es tanto caos, ¿no? no uy, ¿por qué no vemos la salud? Bueno, y este ejército tampoco supone. Nada, no, pasamos por encima. O deberíamos pasar bastante, bastante por encima. Y con él estamos en guerra. Vale, autorresolución. Y literalmente los aplastamos. Dale, perfecto. Vale, muy bien, me gusta. Sí, eso es. Venga. Sin oposición. 800. tiene de madera. Bronce. Ay, perfecto. Oro. Muy bien. No tienen recursos. Tú ocupamos y ya está. No se da la cuenta ni a pasar. Vale, que la experiencia en asedio. Uh, este está haciendo una máquina, eh. Perfecto. En oita ¿Qué tenemos? Madera. Mm. Vale, la guarnición seguro por mil. Además. Vale, bonificación de madera. Me gusta. Es que este, este asedio está súper complicado. Vale, ¿qué más tenemos? Veteranía instrucción, asedios. ¿Hay alguno aquí llamado a unión? Tiempo de espera o área. Hombre, el tiempo de espera está bastante mejor. Que se mejore. Marcha de Hermes, no. Y la protección del pueblo... El botín de los caídos. Esta una victoria. Vale. Uh, este, este, este, este, este me gusta mucho. Vale. No sé si asediar, porque no sé qué tal se va a quedar la cosa, pero creo que vamos a necesitar bastante más trabajo de lo que parecía. Eh, sí, porque no tenemos otra. Vamos a probar de sacar diplomacia con esta gente. Etolios. Estos están en guerra con esta gente. No representan mucho. Podemos coger y hacer. Negociamos. Eh, Abasallar. Hacer que funcione. Me da a mí que esto no te lo voy a pagar, ¿eh? Ultimátum. Sí. ¿Qué ha sido esto? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ok. Vale, tenemos unos vasallos nuevos a mandar la negociación maravilloso ahora sí atacamos aquí no nos apoyas ay hijo mío coordinación bélica vamos a ver <risa> diplomacia Etolios. negocio coordinación <risa> bélica aquí venga hijo mío sí de hecho, lo podíamos hacer... Abandonamos la de sí. Podíamos hacerlo así. A establecer coordinación bélica. Aquí. Vale. Nosotros podemos asediar ahora. No me van a apoyar. Porque están fuera de rango. Pero, madre mía, madre mía. Vale, nosotros sí que estamos en rango de apoyo. Si ellos van, se estampan y luego salimos nosotros, perfecto. Ok, ahora bien. El resto de movimientos, ¿cómo los vamos a gestionar? Vale, capacidad de movimiento, línea de visión, experiencia por turno a las unidades de esta potencia. Vale, casa de leñadores oh. Vale, no tenemos otras zonas en las que construir. Por el momento no. Vale. A ver qué otras cosas nos, nos faltan. Uh, vale, viene, viene la gente de Aziz. Vamos a Tirinto. Y vamos a reclutar ejército un poquito. ¿Podemos? Sí. ¿Qué vamos a reclutar aquí? Mm, mm, mm, mm. Depende de con lo que nos vengan. Podemos. A ver. Buen hombre. Vale, venerar antepasados aquí. Éxito. Vale, no, no iba a fallar. Uf, vale, vale, vale, vale. Vamos a reclutar. No tenemos ni para reclutar honderos. Eh, Feo, mala señal, ¿eh? Vale, pero podemos reclutar un ejercitazo aquí, tú, aunque sea de morralla. Eh, vale. Tres de estos me gusta Ah, no, esto, ¿por qué? O sea, a ver, vamos a ser listos, ¿no? Vamos a reclutar ejército que ya tenga cierta experiencia cuando lo saquemos. Vale, vamos a sacar estos lanceros y ya está. 126. Son un poco más baratos que... Bueno, no consumen bronce... Nah, vamos a sacar... La Peña del Garrote a muerte... Y si no... Bajamos ya hacia el sur... Y invadimos a tope... Vale, vale, vale... Me quedo este ejército, eh... Y, y vamos a atacar a Aziz... Uy, aquí... Uy, los nosos están viajando hacia el norte... A por nosotros... Aquí otro ejército de Aziz... Vale, bueno... Ok... Ok, ok, ok... Vale... Vale, a ver, ¿qué tenemos pendientes? Edificio dañado. ¿Dónde? Uh, vale. Reparamos. Reparamos. Uh, aquí lo podría tumbar, la verdad, ¿eh? Bueno, no. Que si no, no tenemos para sacar espadas. Vale, y reparamos. Vale, construcción disponible. Veocia y gracia en Oropo. Madera. Uh. Tierras de caza sagradas. ¡Qué guay! 1500 de madera. Vale, pues esto hay que ponerlo, pero vamos, ¿de qué forma? ¿Desbloqueamos el reclutamiento de alguna unidad especial? Al final, guerreras de Artemisa. No, pero nos da favor de Artemisa y un montón de alimentos. Vale, lo apuntamos para el siguiente turno. Acuerdo de trueque. Eh. Vale, vamos a hacer que funcione. ¿Qué hace falta aquí? Truque único. Uy, esto es un montón, hijo. Vale, declinamos. Declinamos. Eh, vale, pues nada. Cerramos aquí. Siguiente notificación. ¿Qué tenemos? Manifiesto disponible. Uh, vale, nos habíamos olvidado de esto casi. Vale. Recursos. Tiempo de construcción. Felicidad y crecimiento. No. Felicidad y crecimiento realmente no nos, no nos interesa aquí. Reclutamiento de los agentes de esta provincia. Ninguna en verdad. Vale, vamos a tirar por felicidad y crecimiento y ya lo cambiaremos en un futuro. Vale, puntos habilidad sin, sin asignar para Epeo, que tiene un punto nuevo disponible que va a ser... Uf, uf, uf, uf. Es que el carro está muy guay, eh. Habilidades. Es que este señor no tiene aún un... activas. Moral para las unidades del ejército Con hacha, con lanza No, líder de inspiración Capacidad de reclutamiento Velocidad de reposición de unidades del ejército del héroe Favor No La senda de Atenea No, esto es para el propio héroe Hombre, la senda de Hermes No Vale, vale, esto es solo para el héroe también Vale, pues vamos a meterle el lanzamiento Herácleo, que esto es una burrada, porque es literalmente una pedrada de... de pero cada 48 segundos metes una pedrada, así con un montón de rango, así que se la vamos a poner, porque para arrancar los combates está muy bien. Vale, ¿qué más cosas tenemos? Puntos de habilidad para este al 18. Esto ya es... Esta mujer es Jesucristo ya. Vale, vamos a meter favor de Ares. El resto, como está ya es inmortal, vamos a meter favor de ares y ya veremos cómo, qué hacemos con el resto, ¿vale? Y ya la última notificación, vale, la construcción disponible, pero aquí sabemos que vamos a poner esto, así que... Fin de turno, hacemos la simulación a ver qué nos trae y con esto cerraremos el capítulo de hoy. Veremos, hoy se nos ha un poquito, pero ha valido la pena alargarlo dentro de lo que acabe, ¿vale? taca moviéndose. De acuerdo. París. Tenemos muchas, muchas, muchas, muchas cosas que gestionar. eh O sea, ya estamos abriendo muchos frentes. Estamos yendo por todos lados. Incluso nos vamos a bajar hacia el sur. Vamos a tener que sacar otro ejército de defensa. ¡Ojo! Unirse a la guerra contra Tantalis. Uy, que estos están aquí que ni se ven. Me uno. Me parece correcto. Te lo acepto. Ya iremos para allá, hijo mío. Aguantad. Resistir y combatir, Que nosotros ya llegamos. Elis. Acis, Legianosos. Estos están cruzando todo el mar, tío. Dionisios. Etolios, Feacios. Vale. Nivel administrativo de ir 4 al 5. Revelar transgresión. Acaso, vale, pues ok. Aquí lo vamos a dejar nuestro imperio. Ya está, uh, cuidado aquí, eh. Nuestro imperio ya está creciendo, pero nosotros tenemos que crecer más aún militarmente, porque si no, va a ir la cosa un poquito mal. Dicho lo dicho y visto lo he visto, espero que hayáis disfrutado de este capítulo de nuestra saga de Total War Troyers en el Derez Alemitos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Tenéis todo lo que necesitáis en la descripción. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.